Viajar a Japón es una experiencia maravillosa, calles muy seguras, tiendas 24-7 en cualquier esquina, orden increíble hasta la hora pico. Pero cuando tienes que tratar con japoneses, hay cosas que para nosotros son muy normales, pero para ellos no tanto. Si no sabes cuáles son esas cosas, no te preocupes, porque estás en el lugar correcto. Te voy a dar los 7 tips que necesitas para llevarte mejor con los japoneses. Antes de empezar, déjame recordarte que si quieres recibir el contenido más fresco y verdadero sobre Japón, te suscribas al canal y actives la campanita. Puedes encontrar más contenido en mi podcast y en mi blog que dejaré en la descripción. Si hay algo que respetan los japoneses es el espacio público. Ellos hacen todo lo posible por no causar molestias a los demás, sea en el tren, un restaurante o en la calle. Bien es cierto que al ser extranjero casi que tienes inmunidad al cometer errores, pero no te aproveches de esto, porque no van a quedar con una buena imagen de ti. Es por eso que si estás en Japón, recuerda fumar solo en espacios autorizados y usar audífonos para no hacer ruido en los trenes, que por cierto son muy silenciosos. Y sobre todo, sobre todo, no pelees en el medio de Shibuya. No no el sarcasmo es muy utilizado en nuestras culturas para dar a entender lo contrario de una manera burlesca. En Japón también existe el sarcasmo, pero a menos que sea algo muy obvio, se lo tomarán de manera muy directa. Así que ten cuidado con lo que digas especialmente si apenas estás conociendo a esa persona. Los japoneses que han viajado y conocido otras culturas tienden a ser más receptivos en este tema, pero en general a los japoneses no les agrada el contacto físico por parte de extraños. Incluso un abrazo amistoso puede dejarlos congelados sin saber qué hacer ante esta situación. La regla de oro es sencilla, intenta no tocarlos a menos que ellos te toquen primero. No tienen nada de malo, simplemente es su cultura y solo se sienten cómodos haciendo contacto físico con quienes sean realmente cercanos. ¡Oh y no tiene que llegar. Algo me dice que sí. No me toques, nadie te da derecho ¿eh? Si alguna vez invitas a un japonés o japonesa a comer a tu casa, te puedo asegurar que intentarán lavar los platos después de comer. Esto es simplemente una manera de mostrar agradecimiento por la invitación. Es por eso que si a ti te invitan a una cena a una casa japonesa, lo mejor que puedes hacer para dar las gracias es recoger los platos y lavarlos. Qué trucazo, ¿no? Lamentablemente, uno de los estereotipos que tiene Japón sobre los extranjeros es la falta de puntualidad. Y aunque estoy muy seguro de que tú siempre llegas muy puntual a cualquier cita, tenía que recordártelo en este video. Ahora que ya lo sabes, usa este estereotipo a tu favor y sorprende a los japoneses siendo tú el que llegue antes. Los japoneses tienen la costumbre de quitarse los zapatos cuando entran a una casa, a algunos restaurantes y a otros lugares como un vestidor. Todos estos lugares tienen un espacio donde se colocan los zapatos antes de entrar. El tip para que les agradezca a los japoneses no es solo quitarse los zapatos, sino colocarlos de la manera correcta una vez te los quitas. Después de quitártelos, recuerda colocarlos en esta posición para que se vean limpios y ordenados. ¿Qué mejor forma de llevarse con los japoneses que entendiendo su cultura? Entender la cultura japonesa es un proceso de años, pero el primer paso que te recomiendo es aprender el idioma e intentar comunicarte con ellos, así sea con un simple gracias o hasta pronto. Esta comunicación crea empatía y te hará ver más amable frente a los ojos japoneses. Así que ya sabes, la mejor forma de llevarse bien con ellos es aprendiendo su idioma. Muchas gracias por ver este video de Japón de Verdad. No olvides suscribirte, comentar y compartir este video con tus amigos.